Hola. Bienvenidos. Vamos a ver cómo listar todos los programas que tenemos instalados en un archivo de texto. Además podemos agregar, aparte del nombre, la fecha de instalación, el número de bits, la versión, el creador y la ruta de instalación. No hace falta que todos estos datos figuren pues es personalizable ahora lo veremos. El enlace de esta web está abajo en la descripción del video. Es un programa gratis, ocupa muy poco y no hay ni que instalarlo. Es oro puro para Windows. Si no quieres instalar pues versión portable. Pulsa con el botón derecho y clic en Exportar lista. Elige lo que quieres exportar. Puedes exportar en HTML, fichero CSV chica que puedes abrir en hojas de cálculo como Excel, o archivo de texto. Clic en Exportar. Bueno, ya vieron antes cómo queda el archivo. Ojalá os sirva y me lo puedan comentar. Al menos dejarme un like gracias.